La información fue ofrecida este lunes por Martín Camilo, quien es el secretario general del Colegio Dominicano del Periodista aquí en San Francisco de Macorís. Esta actividad es sobre justicia y prensa está siendo coordinada por la Escuela Nacional de la Judicatura y el Colegio Dominicano del Periodista. Y los facilitadores son expertos jueces de la escuela y una invitada, eh, internacional como es la doctora Isabel Duelo Van Doksen, que estará encabezando el equipo de jueces eh, de aquí de San Francisco de Macorís se va a contar con el doctor Claudio Aníbal Medrano juez de vasta experiencia también vinculado a la comunicación que será uno de los facilitadores. Está programada para el miércoles 5 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el hotel Las Caobas.